Yo creo que tiene varios aristas positivas. La primera vendría siendo que es un reconocimiento ¿ya? dentro de todas las prácticas que se consideran o alternativas o complementarias o integrativas. Solamente la acupuntura es una de las tres que ha sido legislada en Chile y es la única que ha sido integrada dentro de FONASA. ¿ya? Lo que quiere decir que eh, uno, dentro de la población, ha mostrado efectividad y dos, desde el punto de vista académico, ha mostrado evidencia científica suficiente para ser reconocida. Eh, desde otro punto de vista, quiere decir que finalmente la acupuntura se va a poder masificar en el país. ¿ya? Hasta el momento, hasta la fecha, eh, queremos decir que la acupuntura se empezó a practicar en Chile desde los 70's, ya Llevamos casi 50, 50 años de práctica de acupuntura, en la cual ha sido solamente para aquellas personas que tienen las condiciones para hacerlo. Y a través de FONASA, obviamente hoy día en los hospitales o en todos los eh, establecimientos públicos, se puede masificar y la gente se puede beneficiar de esto. Al mismo tiempo, puede ser también integrado en la ISAPRES, que ya está ocurriendo, y esperamos que dentro de los próximos ocho meses las distintas ISAPRES puedan tener distintas prestaciones, dependiendo de sus políticas que vayan a decir.